Igual hey, well, la gente, este es un nuevo capítulo. Por eso está un nuevo. Igual hey, well, la gente, este es un nuevo capítulo. Por eso está un nuevo vídeo. Es de un turno. Estamos aquí en mi servidor. El servidor de Asterio 8. Que es por 100 loot. Por el loot, TPA y más skills. Eh, aquí lo estáis viendo. Es un servidor que he creado. Que es el cual se va a quedar. Definitivamente. Se está llenando bastante. Eh, ha llegado al punto de estar ya. Eh, sobre los 18 o así la verdad es que, hombre el servidor lleva poco tiempo abierto y eh, se está bueno, se está poniendo se está llenando bien rápido y además eh, viene gente de todo de todo tipo es decir, no solo es un servidor español, sino que también se meten guiris eh, rusos y cosas así como bueno, por, por aquí veis que esta gente no no es que hable español. Eh, ¿Para qué traigo este vídeo? Pues traigo este vídeo para que bueno, para que veáis cómo cómo va este este servidor, qué cosas tiene, porque tiene mods y es lo que os voy a estar enseñando, voy a enseñar los mods que hay y eh, lo que lo que cada mod eh, cada mod hace. Casi todos los mods son. Bueno, casi todos. Todos los mods son cosas que puede craftear. Excepto uno. Que es el del AwM, que es un arma. ¿Vale? Vamos a empezar por eso, ¿vale? En este servidor hay cuatro mods, ¿vale? Hay cuatro mods, los cuales son. El primero eh, sería el AWM, ¿vale? Que es. Este sniper, el cual te puedes encontrar en los fist Y mata de un tiro en la cabeza Y eh, de dos en el cuerpo Dependiendo de, de cómo los des eh, Aunque lleves casco Este arma en la cabeza siempre te va a matar de un tiro Y bueno, es como la ventaja que tiene Al ir a un fist y conseguirla Es, es poco común Pero bueno, si la conseguís Pues, pues ya sabéis que, que la tenéis ahí Ahora os enseñaré lo de las alices. Esto, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, todo esto, lo he estado consiguiendo con, con mis directos, ¿vale? He estado haciendo directos en Twitch, ya lo sabéis. Y en esos directos, eh, los que los hayáis estado siguiendo, habréis visto que he estado, eh, pues eso, farmeando y dejando las cosas en, en mi base. No solo he enseñado dónde está mi base, ni la voy a enseñar en vídeo, ni la voy a enseñar en Twitch para que bueno por si alguien se mete en el servidor pues que no me vaya a raidear de cabeza entendéis ahí estáis viendo eh, oleary prison ahí vale que es a ver dónde está la oleary prison de la oleary prison aquí en la prisión vale eh, va a caer va a caer un, un fist pues en ese fist podéis encontrar el awm vale bueno qué más eh, el mod de las alices, ¿vale? Que es lo que estoy viendo aquí. Si tú consigues una alice, ¿vale? Tú te vienes aquí a. Vale. Conseguimos. Eh, tape, ¿vale? tape Para que nos salga por lo menos. ¿Dónde está el, el, lo de las alices? Aquí. Sí, ¿vale? Aquí estáis viendo que podéis crearos diferentes alices. podéis hacer la doble alice, que necesitas dos alices, dos de tape y dos de cloud. Eh, puedes haceros la, después de esta, la triple, que es encontrar una alice más. Coges la doble, te pones esta alice, cuatro de cloud, cuatro de tape, y luego así sucesivamente. Luego así la cuádruple y luego la ¿no? Que es la que, que es la que tengo yo. Vale, voy a de aquí vearme las diferentes alices doble alice doble alice vale para que la vayáis viendo esta sería la doble eh, la triple creo que me la dará directamente ¿Vale? la triple alice ahí la estáis viendo luego la cuádruple, vale, que es esta, y luego la quíntuple que es la que tengo yo, vale, pues eso. También deciros que, bueno, esto no lo veas aquí porque esto se lo puede llevar a alguien. Eh, creo que no se puede, vale, esto, esto es un pequeño bug. Esto, esto me, esto me sale ahora porque me he metido en tu servidor y me lo ha puesto. La, los mos de mierda eh, Y bueno, ahora, ahora tiraré las licencias Pues eso, la, aquí la ropa no la pierdes, ¿vale? Si, si con esto esta ropa Todas las veces que he muerto No la he perdido, no la pierdes Porque imagínate que te haces una quíntuple alice Llevas una vida intentando hacerte la quíntuple alice Y ahora llega un nota y te mata Por la espalda Y pierdes tu quíntuple alice Es algo que está un poco feo, ¿no? Entonces, si se... Se tiene mucho en cuenta eso del farmeo y por eso no puedes perder tu quinto playlist. Vale, otra cosa más: eh, los lockers. Vale, eh, hay diferentes lockers eh, también en este, en este server. Si pones aquí locker, la ambulancia, amigo. Eh, tenéis estos lockers. Vale, eh, los cuales son el smart Locker. Que te lo puedes hacer con dos lockers, 20 de metal scrap y una blowtorch y quedaría así. Tengo, creo que tengo las ideas. No, no tengo las ideas sí, A ver, si sí las tengo. Sí las tengo, sí las tengo. Sí las tengo, vale. Ahí. Esta sería la más grande. Creo que la más chica es esta. No me equivoco, exacto. Este es el más chico, vale. Que es el Small Locker. Vamos a colocarlos aquí. Eh, si alguien los quiere destruir, porque los destruya. Vale, el Small Locker que es así, vale. Aquí vamos a poner el Locker normal. El Locker normal y el Small Locker, vale. Con el Small Locker eh, para hacer uno medio necesitas 40. Bueno, cada vez tienes que ir añadiendo el evento, vale. Está el small. Luego está. El medium. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo son. Small, medium. Eh, ahora el large. ¿Vale? Que sería así. ¿Vale? Y luego el último. Que sería el huge. ¿Vale? Que es este. Que bueno como podéis ver. Se va, como que va aumentando un poco de tamaño, un poquito nada más. Y bueno, este sería el huge. Eh, no es porque digáis, no, tío, no, no, no es que vaya aumentando porque vaya en colina. No, no, va aumentando el tamaño. Que, que es así, vaya, el modo. Y bueno, pues estos serían los Los lockers, así es que ya sabéis: lockers, mochilas, AWM. Y ya lo que nos quedaría sería uno que ya había en. Eh, otro server que es el Shift Helicóptero. ¿Cómo se hace el Shift Helicóptero? Pues vamos a darnos antes que nada un generador. Generador. Vale. Barra I. Generador. Vale. Y nos debería de salir. Aquí está el Shift Helicóptero. Vale. Que esté viendo las cosas que necesitáis para craftearlo. Si nos ponemos aquí, Marquesif. así, ¿no? No sé. Sí, Marquesif helicóptero. Lo ponemos aquí y aquí estaría. Este es el Marquesif helicóptero. Un helicóptero. Un poco así de. de mierda. Solo puede ir. Pu pueden ir dos personas pueden ir dos personas, iba a decir que podéis ir solo una, pero no, no este pueden ir dos ¿vale? y bueno, eh, un helicóptero un poco, un poco de mierda la verdad, pero bueno eh, está bien, lo podemos dejar en que está bien, ¿vale? estos serían todos los mods de, del server, ya sabéis, podéis entrar eh, se está llenando bastante, estamos aquí haciendo un montón de de pvp y todo así que bueno ya sabéis si queréis uniros estaréis aquí jugando conmigo haremos un poco de pvp y bueno seguramente nos encontréis a mí y a gente de mi clan no mucho más yo espero que haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un túnel ya sabéis dale like y yo os lo traeré